Este soft power adquirido por estas tres características que he mencionado, pues tiene que desarrollarse, implementarse sobre la base de una política exterior clara, definida, articulada y principalmente activa. Y cuando hablo de activa estoy tratando de decir que no puede ser una política exterior reactiva no puede ser una política exterior justificativa, ni mucho menos una política exterior defensiva. El país tiene que tener claro ya hacia dónde va y qué es lo que quiere obtener en el escenario internacional. El ejemplo clarísimo nos lo dio recientemente el presidente Barack Obama en el discurso de la Unión, en su último discurso de la Unión, cuando al mencionar a Colombia, lo hace pero en función de los intereses de los Estados Unidos frente a su política exterior para garantizar la seguridad mundial. Y no, como el mismo presidente Barack Obama lo decía, como una caridad o una simple generosidad del tío Sam. El presidente Barack Obama, si viene a la presenciar la firma del de acuerdo de paz nos va, o cualquier presidente, nos va a pasar en cierta forma una cuenta de cobro frente a la forma como el país implemente, desarrolle y aplique y utilice los recursos y el apoyo internacional de los Estados Unidos. Y, y Por lo tanto, eso implica que vamos a tener que tener unas clarísimas prioridades frente a lo que es la política exterior colombiana y yo he tratado de agrupar eso en las cinco prioridades para generar lo que podríamos llamar el conjunto de la política exterior colombiana 2016 a 2018. La primera prioridad, por supuesto, es la, el agenciamiento internacional del posconflicto. Eh, es obvio que el país tenga que mantener en el contexto internacional el momentum de lo que va a significar el acuerdo de paz y el posconflicto, pero ahí surge una paradoja que inclusive en Nelson Mandela, en las múltiples entrevistas que hizo después de eh, llegar al, al poder en, en, en Sudáfrica, decía una vez que se llega a un acuerdo y a una reconciliación de esta naturaleza, sale el país del foco internacional y parece como que la comunidad internacional lo deja solo, eso nos puede pasar, si le pasó a Sudáfrica le puede pasar a Colombia, le ha pasado a Irlanda y le ha pasado a otros países que han tenido ese momentum internacional eh, eh, privilegiado, como es el caso del de, de, de, de acuerdo de, de Colombia en este momento. La segunda prioridad, es definir y consolidar un consenso político nacional frente a los más importantes frentes geopolíticos que el país tiene y ojalá implementarlos en la política exterior como una política de Estado de mediano y largo plazo. ¿Cuáles son esos cuatro frentes geopolíticos? El primero Venezuela. Colombia no puede ser reactiva, justificativa y defensiva frente al comportamiento de Venezuela en el contexto internacional. La crisis transfronteriza, yo prefiero llamarla así, no fronteriza, que Colombia tuvo el año pasado, es una muestra clara de que el país debe, independientemente de quién esté en el poder en Venezuela, saber exactamente cómo se comporta frente a su principal vecino y, por supuesto, aliado internacional más importante, por lo menos en los temas de la reconfiguración geopolítica en el norte de América Latina. Y eso nos va a llevar a un elemento de definición muy claro, que es la política transfronteriza del país, no solamente con Venezuela, donde tenemos, como dice la profesora Socorro Ramírez, cinco fronteras muy diferentes a lo largo de los no sé cuántos kilómetros, 3.000 o sí, kilómetros de, de frontera, sino con Nicaragua, nuestras fronteras marítimas y nuestras fronteras naturales con Ecuador, Perú e incluso mucho más profundizada con Brasil. El otro frente, los Estados Unidos. Nos ha ido bien con los presidentes americanos, tanto republicanos como demócratas, pero los Estados Unidos es un país complejo que se transforma en una política interna eh, muy difícil de descifrar. Colombia ha aprendido, inclusive frente a las relaciones con el Congreso de los Estados Unidos, donde no nos ha ido tan bien como con el gobierno americano. La política americana se está transformando y no sabemos Exactamente en un año, 20 de enero, 17 de enero del próximo año, cuando se posesione el nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Colombia tiene que balancear muy claramente su relación geopolítica con los Estados Unidos y las implicaciones que esa relación tiene en el contexto internacional, no solamente americano, sino en el contexto eh, eh, mundial. El otro es la Unión Europea, por supuesto la Unión Europea a pesar de ser un bloque integrado eh, requiere de una visión multidimensional frente a los países que la conforman eh, particularmente lo que significan nuestras relaciones con Francia, con Alemania y con el Reino Unido Dejando un poco de lado, obviamente, la relación natural en el contexto iberoamericano que tenemos con España. Pero allí vamos a tener que trabajar con mucha fuerza esa diplomacia política multidimensional frente a la Unión Europea, frente a una política o, o apoyada con una política o una diplomacia comercial muy fuerte para eh, solidificar esos lazos comerciales y de inversión extranjera directa que el país puede tener en el futuro eh, eh, a un lado de lo que significaría la cooperación internacional europea para el posconflicto. Y por último, pues indudablemente el Asia-Pacífico. Nosotros tenemos esa vocación en el, la dorsal americana del arco del Pacífico. Está la variable china que es sumamente compleja. Eh, y ahí tenemos que definir claramente qué es lo que el país quiere frente al Asia-Pacífico, cuál es nuestra verdadera vocación, y los esfuerzos que se han hecho con la Alianza del Pacífico son importantes, pero como ya lo dije en otra eh, serie de la diplomacia comercial, habrá que mirarlos eh, con mucho eh, cuidado.